¡Wow a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Sleepintora y seguimos con Bravely Second EN LIAR Vamos para allá. Tenemos que venir a hablar con este señor de aquí. To be frank, I'm still not sure what to do. Am I best suited to the life inspector? ...pulsando a los criminales steady thorough investigación y ¿O soy destinado a ser un detective using usando and lógica y inspiración... ...para most a los más evasivos criminales? Hmm... Tienes que uno, Bueno. Si el hijo debería ser un inspector de policía... ...me va a tocar pelear contra kikio y os, así obtengo el, el asterisco de eh, de ninja. Mientras que si el hijo te pega a ser investigador privado, lucharé contra Henkel. Entonces, para mi aventura yo quiero seguir, quiero tener el, el trabajo de, de de caballero para dárselo a idea. Y tan, por lo tanto es Heinkel, entonces vamos a decirle que debería ser inspector de policía para poder pelear contra Kikyo y que sea la de este, la de este capítulo. Yo <tose> <tose> creo que deberías seguir en los pasos de Heinkel. ¡Te harías un gran inspector! Ahora no es el momento para que estés corriendo en tu propio, como un ojo privado. Con nada que te guiarte, pero tus sentimientos start off by working with people who have experience learn the ropes of how to investigate then go from there if you do that i bet you'll make a great inspector someday why yes when you put it that way it's elementary i'll train to become an inspector under my dear uncle Heinkel's tutelage <sighs> kikyo <laughs> I was asked by your parents to help you find a job, a sheltered little fool I barely have any ties to, but still I agreed to watch over you, even though I would rather do anything else. And this is how you repay me, you ingrate. Kikio? And you. I knew you had more muscles than brains, but are you truly so foolish as to think that you could suggest that Sholms become an inspector and it wouldn't end with you battling me, idiot? Sí, sí, sí, sí. Okay. Pues claro que voy a pelear. Ah. Oh, give me a break. The silent sleuth, ninja, connoi, kikyo appears. That's what you want to say, right? So let's get on with it already. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Pues vale. A ver. Lo mejor contra esta mujer es cargársela rápido. Primero que nada, vamos a robar. Robar. Vamos a robarle a Kikio un, un Kunai. Me yo robo dos. Vale. Eh, bueno, voy a utilizar los especiales, ¿vale? <ríe> Especial Luz Celestial. Otra, Kikyo. Especial... Arma sagrada. Mm, enviar... Un especial... Ay, mierda, no pute. Este no. Pues nada. Eh, especial arma sagrada a todos. Especial... Onda sónica con Kikio Invocar, enviar... Especial... Pilar Angelical, y vamos al ataque. Se puso un default, oh, cabrona. Están default. Bueno, quito bastante, ¿eh? No sabes nada, yo en nieve. <ríe> lo bloquea, pero... Mmm, todo lo que recibió, ¿eh? Fuera. Ya está Kikio fuera. ¿Por qué? Porque vamos, esta. Mmm, luchar contra esta mujer es brutal. Porque tiene. Eh, te, hace, te hace contraataques. Y es un coñazo. Entonces decidí dejarlo todo para. Para luchar contra ella. Y así te la cargas rapidito. Para ello, antes de estar. Antes de ir a, a pelear contra ella pelea bastante en el castillo y cuando ya tengas a todos lo, los personajes que puedan hacer el, el, el super especial, pues te vas a a, a Yunohana, te te curas y pulsas el botón eh, R para R1 para que de esa manera tengas los combates a cero y entonces vienes aquí y te la cargas rápido es muy sencillo cargártela así. Pero mmm, roba el kunai y espera hasta que hasta que no esté en Brave. En Default. Nada como yo. Eh, Otra manera que hay para cargártela. Eh, pues mira. Va, va a usar habilidades o conjuros más difíciles. Eh, puedes usar habilidades o conjuros más difíciles o imposibles de, esqu de esquivar. Eso va a venir bien para evitar ciertas sorpresas. Eh, puedes usar... Eh, Kikyo puede utilizar Utusemi Semi, para asegurarse de que esquiva el primer ataque físico que usemos en ese turno, entonces la estrategia del muro no va a funcionar tan bien aquí. La ninja va a usar Default para cargar Braves eh, combinados con golpes rápidos, que sorprenderán los 100 puntos de daño aproximadamente, 700 perdón, y puede venir a pares, es decir, de dos en dos los ataques dobles. Lo cual puede acabar con que tus aliados caigan en caos. Entonces, si van los dos al mismo, te lo puede, se lo puede cargar. No obstante, con el debido cuidado y de nuevo con el ojo de halcón o el maestro de espadachín, este combate puede ser bastante sencillo también, ¿vale? Entonces, nada, espero que les haya servido. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.